Dame tu nombre y dime qué fue lo que ocurrió. Mi nombre es Ramón Antonio Rosario. Me dicen el eh, Yo estaba en un colmado aquí, en la ciudad de San Ceno. Y cuando yo iba saliendo de colmado, llegó un borracho ahí con una, una pistola tirando tiro para arriba. Después el mismo borracho discutió con alguien. Se retiró como 10, 10 metros más un montón. Uh -huh. Se paró y empezó a tirar el tiro a lo loco. Se me pegó una. Pe un solo disparo, se te pegó. Tiro ahí, ¿A dónde te disparó El fémur. El femo. El femo. ¿Tiene nombre tú de quién? ¿Sabes tú quién fue? ¿O no? ¿No sabes? Ok. No. ¿Cómo que ahora fue eso? ¿Dónde? ¿Algantó lo que hice por ahí? ¿Matadero? O sea, soy, ¿no? Eso es. Sí, salió, tú tuvo ya salida a sí, muerte gente. Bueno, bueno. Y que estar... ¿la policía fue? ¿Te han chequeado? ¿Te han operado? ¿Qué ha pasado? No, no, todavía no operaron, me han operado. Me están tomando los análisis primero, evaluándome. ¿Cuántos eran ellos? ¿Era uno o dos? No? Era uno. Acaban dos, motores, pero era uno. Pero que no fue intencionalmente. Ok. ¿Qué tiró para ahí, Está bien. Dame tu nombre, repíteme tu nombre. Antonio. ¿Tú eres de dónde? De La Salaguna. ¿De Moca? Está bien, gracias.